Y no has sido tú el primero, dijeron mis amigos, un tiempo de tus pérfidos engaños, víctimas o testigos. No sé quién fue el primero, mas el último, sé que será un gusano. Buscará el corazón de tu cadáver. Y ha de buscarlo en vano. De Joaquín Bartrina se llama a quien yo sé